Bu buenas noches, y igual gracias a. No sé, yo creo que está. Sí. Y, bueno, pues igual gracias a, a, a Teorética por, por invitarnos, a, bueno, a Carlos Fallas y a mí, Antonio Jara. Lo subo más. No sé exactamente cuál será la mejor técnica para eso. Ahí, tal vez. Ok, eh, y bueno, en realidad yo creo que hacer una cualquier tipo de historia de las bananeras en Centroamérica o en, incluso en un país es una cosa que puede ser bastante extensa, entonces en realidad yo creo que la idea tal vez sería hacer como un poco una reflexión ¿no? a partir de, de lo que ha significado esta historia y bueno igual también que surge de, de, en este mismo lugar, ¿no? Este, pues nosotros dos somos historiadores entonces pues por ahí va un poco la, la, la perspectiva, ¿no? Eh, bananas. Bananas es el, el, el título de, de una película de, de con la que, digamos, así se titula una película, película de Woody Allen de 1971 eh, en la que esencialmente pues él parodia eh, una, un cambio político latinoamericano, una revolución latinoamericana de alguna manera es una parodia de la revolución cubana y bueno, también de un poco la sensibilidad liberal de Estados Unidos en, en torno a, a esta revolución, ¿no? Y la palabra bananas, eh, en ese título yo creo que pretende escribir tanto la, pues la locación exótica, ¿verdad? caribeña, donde suceden estos cambios y las actitudes absurdas, si se quiere, incluso desquiciadas, ¿no? De los personajes de, pues de esa comedia de enredos, ¿verdad? Típica de, de las primeras películas de, de Woody Allen. Eh, y yo creo que esta visión, que es a la vez cómica y patética de, de los procesos políticos latinoamericanos, es la, la misma que, que está detrás de una idea que ya tiene pues, más de un siglo, que es la de la República Bananera o Banana Republic. ¿no? Esta idea surge de, dentro del mundo de la literatura, inspirada por una cierta visión de lo que es la realidad centroamericana, eh, para entrar en el lenguaje de la política y el análisis social e incluso el mundo de las marcas, ¿verdad? Este, lo cual no deja de ser llamativo ya que pues, es un término que es peyorativo eh, generalmente. Eh, qué es lo que este, o yo pensando en, en que en por dónde podía empezar a conversar a, eh, hoy, me planteaba qué es lo que este término implica o cómo se relaciona con lo que ha sido en la práctica el desarrollo pues, histórico de nuestros países, ¿no? esa experiencia bananera. Eh, y bueno, yo creo que podríamos comenzar diciendo que los candidatos principales a ese título de, de República Bananera eh, podrían ser los, los los seis países donde se concentró la, la mayor parte de la actividad de la United Fruit Company para mediados del siglo XX, eh, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador concentraban el 60% de la producción, eh, de la exportación mundial de, de bananos y el 90% del de, eh, este, mercado ¿verdad? De, de bananos estadounidenses, es decir, de ahí provenía el 90% del, del banano que llegaba a Estados Unidos. Este, y sin embargo yo creo que hablar de una república bananera va más allá de ubicar los países donde se produce y se exporta banano y pasa pues, por esta operación de equiparar la institución de la república con la agroexportación o ¿no? con la actividad agroexportadora y en ese sentido sobrepasa incluso lo que es la producción de banano en sí y la región caribeña y se refiere más bien como... A un modo de las relaciones internacionales y económicas, ¿verdad? algo podríamos llamarlo un capitalismo periférico donde se subordina la soberanía de un país a los intereses de una compañía privada extranjera. ¿no? Eh, es por lo tanto una imagen, yo diría, ridícula del Estado que está convertido en un instrumento del capital eh, foráneo. Eh, una imagen que nos remite pues, a presidentes títeres que se cambian a conveniencia, a acuerdos coercitivos sobre los recursos del país que liberan de responsabilidades ¿verdad? fiscales y laborales a estas grandes empresas, eh, de leyes nacionales que se aplican antojadizamente o de las cuales se les exime, ¿verdad? creando pues, un verdadero enclave en el sentido político del término, es decir, un dominio eh, extranjero dentro del territorio nacional, desvinculado económico y políticamente del resto del país. Y esta imagen ridícula además está acompañada, tiene su contra. Parte violenta, ¿verdad? Que está caracterizada por la explotación sin control de los trabajadores por parte de las compañías extranjeras, la represión en ocasiones sangrientas de las organizaciones y movimientos laborales, el control social y la exacerbación de conflictos interétnicos, ¿verdad? Entre varias otras cosas. Es dentro de esa línea que se construyen historias de una serie de personajes, íconos sobre la industria del banano en Centroamérica. Yo creo que algunos fueron mencionados, ¿verdad? Obviamente la United Fruit Company, la Coyumel Fruit Company, la Standard Fruit, eh, Samuel Samurai, ¿verdad? Este. Eh, pues un judío ruso de Alabama ¿verdad? que comenzó vendiendo banano pasado uh, en, en pequeñas cantidades se volvió un zar del banano eh, y terminó pues, fundando la, el, la escuela agrícola de Zamorano en Honduras este, y los hermanos John Foster y Allen Dolls por ejemplo ¿verdad? que terminan siendo durante los 50s por un lado secretario de estado de Estados Unidos eh, y director de la CIA y bueno, miembros de la junta directiva de la United Fruit Company eh, en esa época habla de fuertes cambios políticos en, en Guatemala. Eh, mmm. Y bueno, las acciones arbitrarias de estos personajes también tenemos muchas evidencias, ¿verdad? Desde principios del siglo XX eh, se habla, por ejemplo, que Samuel Semoray fue el que patrocinó ¿no? la llegada al poder, la segunda llegada al poder de Manuel Bonilla en, en 1912 en, en, en Honduras. Eh, la masacre de 1928 en Magdalena, en Colombia, ¿verdad? Que este, pues, se inspira de este pasaje. Yo creo que también se ha vuelto una imagen ahí recurrente de la violencia y la memoria en América Latina, que es este, esta masacre que retrata a García Márquez en 100 años de soledad. Eh, y el golpe al que me refería, el golpe de Estado reformista de Jacobo Alvarez en el 54, donde eh, precisamente la acción de la CIA fue, fue determinante. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, a pesar de toda esta evidencia y todo este discurso, pues en los últimos 15 años eh, han sido publicados varios estudios que sin ser complacientes hacia los intereses de las bananeras, o sea sin ser eh, pues, estudios que promocionen sus intereses han cuestionado los límites de esta visión ¿no? que es tan acaparadora sobre las acciones de las compañías en nuestra región. Eh, por poner algunos ejemplos, el, la noción del enclave económico en un estudio de Ronnie Viales eh, eh, él encuentra que hay lazos estrechos ¿verdad? entre esta compañía y, las, y un montón de empresas nacionales que le proveen. ¿verdad? Que hay cambios dinámicos en la relación entre el Estado y el enclave, que no es una relación unidireccional. Eh, que entran en juego intereses locales, incluso que hay participación política local en definir qué es lo que está sucediendo ahí. Eh, todo esto surge bajo esta estructura del enclave. Entonces, eh, entender lo que sucede ahí va más allá de solo comprender los intereses de la compañía. Por otra parte, eh, el caso de Honduras, por ejemplo, que por mucho tiempo ha sido tratado como el caso paradigmático ¿no? del de, de Estado, que solo se forma alrededor de los intereses del capital multinacional. Eh, Darío que un historiador eh, hondureño, empieza a complejizar un poco esta visión, ¿verdad? habla de que el capital extranjero no frenó el desarrollo de una burguesía nacional, que hay una serie de eh, situaciones locales que permiten que eh, eh, esta burguesía surja en la costa norte y esto va a afectar el desarrollo político del país entonces él de alguna manera hace su estudio criticando lo que él llama la Banana Republic Theory, ¿verdad? La, la teoría esta de que las multinacionales de alguna manera acaparan la formación de los, de los estados en Centroamérica y yo diría incluso el, el, el estudio bien interesante de Lara Putnam sobre Costa Rica que se centra ¿verdad? a través de un enfoque microhistórico en lo que hace la gente encuentra que los individuos que viven de, bajo el enclave tiene una gran capacidad de acción, de movilidad, de migración, de definir sus este, espacios de encuentro, sus relaciones familiares, sociales, eh, incluso su acceso a las instituciones legales para defender lo que creen que son sus intereses, ¿verdad? muchas veces al margen o incluso por fuera o en oposición a los intereses de la compañía o del Estado. Y, y pareciera, bueno, por la presentación superficial que hago de estos trabajos, que podríamos concluir, pues que no encontramos a la Banana Republic como tal en la historia de Centroamérica. Pero yo, en cambio, diría que, bueno, sí se ve por todas partes su sombra, ¿verdad? O sus huellas. De alguna manera, la, la imagen de República Bananera ha servido como, pues, como un espejo de feria, ¿no? Que exagera esos defectos de nuestras instituciones políticas que ya estaban ahí, los pone de una manera este, eh, eh, exagerada. Eh, y ha sido una imagen constante ¿verdad? en el desarrollo histórico eh, de, de toda la región, sirvió en distintos momentos ya sea para calificar o, o más bien para descalificar los actos más, más burdos, más descarados de intervención extranjera, las pugnas internas sobre los modelos de desarrollo, para criticar las concesiones de recursos nacionales. Y la influencia política del capital extranjero, para enlazar los discursos de líderes nacionalistas y antiimperialistas de todo el continente, para convocar y para organizar el naciente movimiento agrícola obrero en varios de nuestros países. Y además, bueno, este esperpento imaginario ¿verdad? de la República Bananera también asusta de verdad. Es decir, la incapacidad o falta de voluntad de las compañías bananeras de imponer sus intereses a toda costa en los lugares donde desarrollaron sus actividades no, no refuta la, la posición enormemente influyente que tuvieron o la posición directamente hegemónica frente al estado de la sociedad. Y me parece que la imagen que asociamos con República Bananera tal vez no describe incorrectamente la experiencia de nuestros países, pero ha tenido efectos reales en cómo nos pensamos y en los términos en que planteamos nuestras relaciones eh, comerciales y políticas ¿no? eh, hacia afuera. Bueno, eh, bueno, yo voy a tratar de, de complementar un poco lo que planteaba Antonio, viendo lo que sería... Eh, el rostro humano de la presencia banadera en la, en la región, eh, básicamente porque siempre hay una relación ¿no? cuando hablamos de, de banano con población afro, afrocaribeña principalmente, ¿no? entonces ver más o menos a qué responde esa variedad y cómo la compañía o las compañías utilizaron precisamente esa mano de obra y la diferencia étnica que viene en las diferentes regiones para eh, cimentar su poder en, en la división, ¿no? Entonces lo primero que habría que, eh, que señalar ¿verdad? es que a partir de 1870 y los años siguientes todo lo que era el mundo antillano, eh, anglófono principalmente, sufre un cambio importante a nivel o la mayor parte de la población sufre un cambio importante porque se da el proceso de liberación de esclavos y eh, se finiquita el proceso de esclavitud que ya tenía eh, por lo menos unos dos siglos, ¿no? entonces esta liberación de esclavos de alguna manera produce una crisis económica donde hay una sobreoferta de mano de obra, eh, y eso es lo que encontramos precisamente en el Caribe de 1870 en adelante: es decir, una serie de mano de obra, principalmente jamaicana, pero también de Barbados, de San Quint y algunas otras islas más pequeñas, que anda dando vueltas por todo lo que algunos historiadores o estudiosos han llamado el Gran Caribe ¿no? que, o el Circuncaribe también, que para, para el caso de lo, que, de lo que estamos hablando hoy habría que empezarlo en, en Nueva York prácticamente y terminarlo en, en Venezuela porque los círculos de, de, de esta maniobra móvil llegan hacia estos, hacia estos lugares. ¿no? Eh, es un poco para explicar por qué es esa maniobra de obra a la que se recurre. Y para aclarar que a veces hay una, una confusión, ¿no? es mano de obra libre, ¿no? no es mano de obra esclava porque la esclavitud ya se abuela, en la tres de los últimos lugares en que se abole y ya en Centroamérica y en América Latina no existía la esclavitud como una institución legal. Entonces, es mano de obra libre que viene... Muchas veces, como contratados, e incluso otras veces vienen eh, por sí mismos. ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, hay gente que ha hecho estudios con diarios de gente de Jamaica o algunas otras partes de este Caribe que se encuentren referencias a un tío, digamos, alguien que está en Costa Rica y tiene un tío que vive en Panamá y otro tío que vive en Nueva York y otro que vive en Nueva Orleans y otro en Cuba, y qué sé yo. ¿verdad? Es muy frecuente, digamos, esa división de la familia en diferentes, en diferentes geografías. Eh, el primer, el primer foco de atracción de esa mano de obra en la región va a ser sin duda alguna el canal de Panamá, que va a consumir gran cantidad de, de mano de obra. Eh, la construcción del canal de Panamá incluso es, es, es posterior a la construcción del ferrocarril de Panamá, en la que también se utilizó bastante de esa, de esa mano de obra. A principios del siglo XX, cuando se termina la construcción del canal de Panamá, eh, nuevamente hay un exceso de mano de obra y esa mano de obra busca a dónde ubicarse sus principales destinos son eh, Cuba en buena parte, Costa Rica y Honduras que es a donde está arrancando fuertemente la eh, plantación eh, bananera ¿no? en el caso de Costa Rica y en el caso de Honduras, es un poco particular los constructores de ferrocarriles luego serían los que tienen participación en la producción bananera, entonces esa mano de obra primero viene como constructores del, del ferrocarril y posteriormente se quedan como eh, trabajadores bananeros. Ahí hay una gran discusión porque en lugares, por ejemplo, en los que llegaron en fechas tempranas, como el caso de Limón, a construir el ferrocarril, eh, ocuparon algunas posiciones de cierto privilegio pues, por compartir un idioma con los la gente de la compañía, que si eran choferes o mandadores o capatazes y posteriormente esa población muchas veces no se le pagaba en un metálico sino que se le pagaba con un pedazo de las tierras que los estados le habían donado a la compañía entonces ya para cuando estamos hablando, del siglo XX buena parte de esa población afrantillana no es trabajadora de las bananeras sino que son productores independientes y más bien contratan a otra población ya sea local o de otras migraciones que llegarían posteriormente ¿no? entonces eso básicamente para, para señalar una cosa que me parece importante ¿no? y es que eh, estas poblaciones negras no son poblaciones negras digamos Iguales todas, sino que dependiendo de la región vemos diferentes grupos migratorios, diferentes orígenes y eso genera tensiones en las zonas de ocupación de la compañía bananera. Por ejemplo, el caso de Honduras es muy particular porque ahí había población, un fuerte asentamiento de población garífuna desde la época colonial, también había población que había venido de las, de las islas inglesas desde la época colonial y también había población que había venido de las islas, eh, de islas francesas desde la época colonial y población recién esclavizada que ha llegado a la costa de Honduras todas estas poblaciones se van quedando van siendo remanentes y tienen lógicas muy distintas a las que van a tener esta última generación que sería la de negros afrontillanos que vienen directamente a trabajar ya sea en el ferrocarril o en, la, o en las bananeras ¿no? eh, ¿cómo utilizó la compañía esa variabilidad? primero que nada habría que Señalar que no solo había mano de obra eh, afro, ¿verdad? sino que también hay una gran movilidad dentro de la región centroamericana de mano de obra. ¿no? Entonces podemos encontrar uno de los países que no tenía, que no que tuvo tanta bananera, como El Salvador. Eh, bueno, muchos salvadoreños trabajando en otras latitudes, Costa Rica, o Honduras, también muchos nicaragüenses. También gente de los mismos países se movilizaba. ¿no? el caso de Costa Rica es particular porque en la costa se pagaban salarios más altos que los que se pagaban en el centro con la exportación cafetalera y también tenemos población que se desplaza del centro del país hacia la costa a trabajar en, la, en las bananeras. Y eso digamos para la compañía resultó muy beneficioso. ¿Por qué? Porque la compañía lo que hizo fue tratar a los diferentes grupos étnicos con diferencias salariales y diferencias de privilegios. Con lo cual la zona bananera, las diferentes zonas bananeras, era por decirlo así un hervidero de conflictos atizados por la, por la compañía. Eh, un elemento que ayudaba a volatizar estos conflictos, y, y bueno la, la autora que mencionaba Antonio antes lo ha trabajado, el Arapunda, eh, fue la, el alcohol que dicho sea de paso también se conseguían los comisariatos de la, de la compañía ¿no? entonces un día en que se explotaban mayormente los, los conflictos como les decía era el día de pago, ¿no? entonces el día de pago pues, se pagaban cupones ¿verdad? y casi que principalmente hombres iban a cambiar sus, eh, sus cupones por licor o que a pocas veces por, por comida, por lo, esto de la idea de ahorrar para mandar al centro mandar a algún otro lado se, se diluía prácticamente en el primer fin de, fin de semana ¿no? y ahí ahí están recopilados los casos los, en los que estas poblaciones tenían, eh, pues llegaban al juzgado, ¿verdad? Un machetazo en la cabeza, un machetazo en la pierna, ¿no? Hay unos que incluso se vuelven eh, tristemente graciosos, ¿verdad? Cuando hay una declaración y dicen, bueno, el, el, el declarante hasta aquí llegó porque eh, pues se desangró y no pudo terminar de, de decir lo que le había pasado, ¿no? Muchas veces el, lo que mueve esos conflictos son los insultos étnicos, ¿verdad? decirle negro, decirle mica, decirle cosas de ese tipo, ¿verdad? Eh, Pero esos conflictos étnicos, como le decía, ya estaban desde antes atizados por la compañía de manera tal que ganan diferente, un, un diferente salario e incluso en la época en que se construía el ferrocarril se les servían diferentes comidas, se les daba diferentes tratos eso con el fin de precisamente motivar ese constante conflicto ¿Cuál era el fin de que hubiera un constante conflicto en las zonas bananeras? Eh, precisamente evitar que los trabajadores agrícolas se unieran y pudieran tener una causa común para pedir demandas laborales a la compañía como seguridad de accidentes, hospital, jornada laboral, digamos una serie de condiciones que en, el centro de los, digamos, en los centros de los diferentes países centroamericanos ya estaban empezando a darse ya hay un camino digamos que empiezan a dar los sindicatos, el movimiento obrero empieza más o menos a articularse y había una gran preocupación de parte de la compañía de que eso llegara ...hasta las zonas bananeras y terminaron organizándose un gran sindicato de trabajadores eh, bananeros... ...cosa que ciertamente nunca, nunca pasó, Eso la compañía pues, logró atizar bastante bien estas, estas situaciones. Eh, hay otros elementos externos que ayudan a construir esas identidades particulares... ...por ejemplo la visita de Marcus Garvey a algunas de las zonas bananeras... Eh, ...ayudó mucho a que, los, a que la población negra tuviera su propia agenda política que curiosamente eh, era sumamente beneficiosa para la compañía bananera porque el discurso de Garby era el, el regreso a, a África ¿no? y una de las condiciones para poder regresar a África era comprar los barcos y para comprar los barcos se necesitaba dinero entonces el discurso es muy de statu quo ¿no? o sea, ustedes quédense en sus trabajos, trabajen, ahorren con esa plata que ahorran eh, vamos a comprar los barcos y con esos barcos los vamos a devolver a África entonces era un discurso completamente desmovilizador de cualquier tipo de reivindicación laboral que hubiera en, esta, en estas regiones ¿no? e incluso la compañía eh, teniendo en cuenta estos elementos tuvo bastante beneplácito en recibir a Marcus Garvey incluso facilitarle ciertas, ciertas cosas porque sabía que ese discurso más bien iba a ir en beneficio de los intereses de la, de la compañía ¿no? y hay una, una discusión, y a, la, a lo último que me voy a referir, luego ¿no? creo que a los dos nos gustaría que pues, tengan alguna duda o pregunta, que con toda confianza verdad se trata de esto, opinión de un, un, un conversatorio. Eh, hay una cuestión que es bastante interesante y es al respecto de eh, si se prohíbe o no se prohíbe la presencia de estas poblaciones afro en la región centroamericana principalmente. ¿no? Y hay varias posiciones que voy a tratar de, de expresar muy, muy brevemente. Desde finales del siglo XIX, precisamente, está muy en boga en Europa y en Estados Unidos los discursos cientificistas al respecto de la, la raza, raza ¿no? De que hay razas superiores, hay razas inferiores eh, el Spencerismo ha penetrado, ¿verdad? es una rama del darwinismo social estos discursos racistas se basaban en premisas cienti cientificistas, para ser más exactos, que no científicas ¿verdad? al respecto de el tamaño de los cráneos, eh, se inferían cosas, ¿no? entonces, bueno, los europeos son blancos y tienen eh, industria y crecimiento económico, ¿no? los africanos son negros y viven en, en chozas de paja y no han desarrollado estados, entonces, ergo, eh, los, los blancos tienden al desarrollo y los negros al, al subdesarrollo, lo cual venía a ser una justificación precisamente de todo el proceso de colonización que se daría en las últimas décadas del siglo XIX e inicio del siglo XX. Entonces, todos esos discursos verdad, muy positivistas, muy enmarcados en, en las ideas liberales, llegan hasta América, América Latina y en Centroamérica, que es el caso específico que estamos conversando, dentro de la clase política, que siempre fue una clase política, sobre todo hasta finales del siglo XIX, muy europeizada, eh, sé yo Gente que venía a de estudiar de, de Londres, de París, vienen con esas ideas, luego se convierten en los líderes políticos de, de la región y tratan de reproducir ese discurso dentro de nuestros países con resultados bueno, que hasta la fecha son catastróficos. Entonces, pues es lo que veía era un tipo eh, moreno, ¿verdad? a veces muy moreno, hablando de la blanquitud que tenían, ser pues herederos directos de los españoles y casi no tener mezcla con otras razas inferiores como negros o indígenas. Y empieza a elaborarse una actitud abiertamente racista hacia las poblaciones indígenas y hacia las poblaciones negras. E interesante el caso de las poblaciones indígenas porque lo que se planteaba básicamente es que no tenían posibilidades de desarrollo. ¿verdad? Es decir, tenían un nivel de vida que hasta ahí llegaban y que eh, más bien en la labor del Estado debería ser civilizar a estas, a estas poblaciones esto se haría eco durante muchas décadas, ¿verdad? inicia en esta época pero seguiría como un planteamiento bastante fuerte y uno por ejemplo, unos defensores de este indigenismo que se llamaba Sacorviente eh, defensores y promotores fue el mismo José Miguel Ángel Asturias eh, su tesis de doctorado allá en París trataba de las formas al respecto de cómo sacar a los indígenas de ese estado precivilizatorio ¿no? entonces principalmente la idea de sacarlos de ese estado precivilizatorio pre era vincularlos al, al mercado ¿no? en el caso de las poblaciones negras eh, comparten con las poblaciones asiáticas una serie de estereotipos muy fuertes por asiáticas decimos bueno, poblaciones de China ¿verdad? pero también venían poblaciones de la India llamados culíes ¿verdad? y algunos turcos que bueno, es una descripción un, por, un poco ambigua ¿no? para, para la época ¿cuáles eran las principales características? Bueno, era gente que tendía a la violencia era gente que tendía a cometer actos qué sé yo, violaciones o al robo o a la vagancia ¿verdad? y ya todo eso está, está en boga por ejemplo se le pueden leer los manuales de, de antropología física ¿verdad? y básicamente dice bueno si un hombre con la nariz ancha la tez oscura el pelo colocho y los labios gruesos va a tender a tener tendencia eh, a robo o a la violencia. Entonces, evidentemente estamos hablando de alguien de, de ascendencia africana. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una serie de estereotipos que empiezan a, a formarse en esa época y es muy interesante porque eh, los diferentes países tienen su propia diversidad interna dentro del país y podemos ver una actitud abiertamente racista desde las élites oficiales como de población del, del país Hacia, hacia, hacia estas poblaciones que seguían considerándose como extranjeras principalmente ¿no? eh, esta condición de extranjería sería la que los hace eh, tener como una o sea, una, no, no, no, una no pertenencia digamos en los diferentes países a pesar que como les decía antes en el caso por ejemplo de Honduras y de Costa Rica buena parte de estos migrantes antillanos de finales del siglo XIX ya cuentan con propiedades ¿no? Ya tienen familia en estos países y siguen siendo considerados como, como extranjeros. ¿no? Entonces, esa es una primera versión, ¿no? una primera interpretación que dice que, si bien es cierto, estas poblaciones antillanas llegaron a, a la región centroamericana y eh, fueron, digamos, desde un inicio tratados como ciudadanos de segunda o con esta ideología, digamos, racista y discriminatoria que estaba muy en boga en la época. La otra. La otra, eh, la, la otra opinión, la otra vamos en este sentido, es la que señala que por lo menos hasta 1920 eh, estas poblaciones lograron insertarse de manera exitosa dentro de las economías locales principalmente en torno a las cuestiones, a la, a la presencia de la de la bananera pero ya a ¿no? ocupar puestos como juez de paz, como policía y que eso denotaba de alguna manera que ese racismo eh, no, no, no existía. ¿verdad? Y la fecha que se toma básicamente es 1920 cuando Estados Unidos eh, empieza a tener ciertos problemas de, de mano de obra, ¿verdad? problemas de mano, de mano de obra digo exceso de, de mano de obra, eh, problemas que también se ven en Centroamérica ¿verdad? y que gracias a ese exceso de mano de obra es cuando empieza a buscarse una forma de defender los puestos laborales frente a estos extranjeros y que ahí sería cuando arranca digamos, el discurso racista más, más fuerte ¿no? yo al menos soy de los que me inclino más por la primera interpretación es decir, que siempre existió, digamos, si bien es cierto, ocuparon estos diferentes, diferentes puestos de trabajo siempre existió esa visión digamos hacia, hacia el otro, hacia diferencial y queda muy claro por ejemplo en las construcciones cuando uno lo lee los discursos políticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX donde están dando estos procesos de construcción de la nacionalidad en las cuales ninguno de los países que tenían esta población en las costas los incorpora como parte de su población, siempre van a ser extranjeros y la población india digamos en algunos casos discurso de mestizaje que dice ya se mestizaron ya, ya no quedan indígenas si sí hay una constante negación de eso entonces decir que es hasta 1920 que piensa el racismo pues sí es un poco eh, aventurado no pero como les digo en materia de, de discusión una de las cuestiones interesantes que se dan ya, bien entrado el siglo XX, después de la crisis del XXIX principalmente, es que los mismos sindicatos, que ya se habían organizado, que ya se habían articulado, y hay presencia de partidos comunistas, ya ha permeado mucho más todas estas ideologías, eh, sí son muy celosos del tema de, eh, de la población afrantillana, por razones, me gustaría decir estrictamente laborales, pero posiblemente haya otras que, que coadyuven a eso pero si sí hay una defensa, digamos, del trabajo, de darle primero trabajo a los trabajadores locales y luego a estos extranjeros, ¿no? Que como, insisto, ministro, me parece importante, muchos de esos ya no eran eh, extranjeros, ¿no? Ya para concluir, nada más para, para recordar, eh, creo que es un, un tema importante de tener en cuenta, porque buena parte de nuestras naciones centroamericanas Siguen eh, constantemente, digamos, negando el aporte de estas poblaciones y sigue un tema de calificación de, de extranjeros, ¿verdad? Y es una cosa que ha sido muy difícil solucionar en los, últimos, en los últimos años, todavía hace por lo menos 10 años en la educación formal en Costa Rica, ¿verdad? El discurso es que todos éramos blancos, ¿verdad? descendientes de los españoles y bailábamos el punto guanacasteco como veremos ahora durante, durante el fin de semana, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿verdad? es un poco la idea de, de construir esa nación, es decir, esas, esa noción de naciones eh, étnicamente homogéneas y más bien meter el tema de la, pues, de la diversidad, de ver que hay diferentes grupos sociales que han contribuido digamos, a la formación de, de nuestro país y que han sido negados, por decirlo así, de tener una participación dentro de, de la nación o de esa re representación colectiva. De, de Pertenencia a un ente supracomunal supra, supra o qué sé yo, ¿no? Lo si seguimos viendo bueno, el 15 de septiembre, no se va a bailar ni calipso, ahora no, no se va a comer rice and beans. ¿Y ¿Por qué? Porque son cosas que precisamente han estado siempre negadas y en los diferentes países que la compañía tuvo presencia vemos más o menos un, vemos un proceso bastante, bastante similar. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Honduras, la cantidad de población es mucho más fuerte el porcentaje es mucho más marcado y la identidad nacional hondureña básicamente es mestiza y, y la única diversidad que se reconoce es la del, la del famoso este lempira que está en los billetes hasta ahí ¿no? entonces un poco recordar que estos procesos históricos eh, también siguen teniendo una negación dentro de ciertas narrativas eh, oficiales y que todo este contingente de diferentes poblaciones que, que llegaron a trabajar en, en el ferrocarril y en el banano, pues contribuyeron realmente a levantar los países que tenemos hoy, hoy en día y que de alguna manera, bueno, esto ya era a título muy personal, pues se merecerían ese, ese reconocimiento digamos dentro de, dentro de los espacios nacionales. ¿no? Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, mucho gusto. Quedó más claro. Sí, va a contradecir todo lo que acabas de decir. No, <risa> no, no, pero sí, sí me parece, bueno, eh, lo, sirviéndome de lo que este, Carlos acaba de decir, eh, no, que yo, yo creo, bueno, cuando mencionabas esto del, de, de los sindicatos y todo defendiendo su trabajo frente a los, a los migrantes, yo creo que eso sí es un tema que valdría la pena igual considerar, o sea, porque a veces uno tiende a hacer esta separación, ¿no?, como un poco de la ideología de los liberales y la del tech, tratando de promover estas visiones como del racismo científico y, bueno, toda la legislación de racismo científico este, sí se desarrolla. Bueno, la, la, la primera es 1894, creo que fue, digamos, política migratoria que... Prohibía el, el ingreso de chinos sí. al país y el resto sí son como de los años 20, ¿no? La que prohíbe justo bueno, el ingreso de turcos, gitanos, este, el, eh, sirios, este, culíes, etc. Eh, que tienen unas descripciones, bueno, es interesantísimo tratar de ver lo, lo poco aplicables en la realidad que, es, que terminaban siendo esas leyes, ¿verdad? Porque trataban como de de categorizar de una manera demasiado eh, eh, sólida, por decirlo así, pues la pertenencia que podía tener alguien a algún tipo de grupo, eh, de grupo racial, verdad? Y, y hay casos muy interesantes si uno ve las cartas de los, los capitanes de puerto tenían que investigar un barco de gente que llegaba para determinar si esa persona podía entrar o no y de repente pues había un fulano que pues tenía pinta de sirio, que en este caso quiere decir, bueno, que podía ser libanés o podía ser de cualquier otro turco, ¿verdad? Podía. Pero sin embargo tenía un pasaporte francés, entonces, bueno, ¿qué hacer? O había un chino, pero que era de Hong Kong, y entonces se les complicaba esta cuestión entre que si valía más la nacionalidad, si valía lo que ellos estaban viendo físicamente, y en muchos casos terminaba siendo muchísimo más porosa la frontera, bueno, en el caso de la población china eso es este eso pues ha sido estudiado con más profundidad, como a pesar de ser la primera población a la cual se le prohíbe la entrada, pues sí hay una continuidad ¿no? en la inmigración de población china al país durante todo este primer boom este bananero. y bueno, de de la agroexportación, ¿verdad? Pero y eso era Nada más, un paso a otra cosa que quería ahí mencionar también, que, que este tema varía mucho de acuerdo al momento en que estemos hablando. O sea, hay varios ciclos del banano que tienen sus características. O sea, el, el, de final del siglo XIX hasta inicios de la Primera Guerra Mundial más o menos es cuando yo creo entra la mayor cantidad de población de, de, este, del Caribe, digamos, por primerazo se mueve de una manera mucho más libre. Eh, yo creo que después de, de este periodo y sobre todo en los momentos de la crisis de los años 30 que hay un momento, pues el momento más bajo de las exportaciones de banano en la región es 1934, precisamente el año en que aquí se da la huelga bananera, ¿verdad? Como para tener una idea, o sea, era una industria que estaba en ese momento en crisis. Este, pues la mayor parte de los trabajadores que, que se manifiestan en esa huelga bananera aquí en Costa Rica no eran afrodescendientes ni eran de este, inmigrantes afrocaribeños, ¿verdad? Y ahí hay, ya para ese momento hay una división muy fuerte que se manifiesta en las mismas opiniones de la gente. O sea, yo no creo que haya... Eh, tristemente digamos una gran diferencia en su discurso, ¿verdad? Entre la, la dimensión racializada que estaban teniendo ¿verdad? sobre el trabajo y la dimensión, pues, de, de reivindicación nacional que estaban teniendo. No sé si este si queda claro, pero para ellos, digamos, expulsar la influencia imperial de Estados Unidos en la bandera, pues, pasaba por frenar la entrada de migrantes del Caribe, ¿no? Y yo creo que sí hay un racismo bastante fuerte, ¿no? En, en muchas de las declaraciones que aparecen incluso yo creo que se es ha estudiado en el repertorio americano y revistas de ese estilo que pues tienen una fama de haber sido más bien pues las primeras publicaciones de alguna manera pues contestatarias o que tenían alguna posición crítica frente al statu quo liberal, ¿no? Este y bueno, yo creo que eso era más o menos. Sí, claro, se veía, se veía lo, la, la presencia de la población negra, de los de sus trabajadores que traían, se vean como parte del, incluso hay discursos así, no del, del entramado imperialista yanqui, ¿no? de, que, de que vienen a llevarse nuestras riquezas, traen mano de obra de otro lado y realmente lo que quieren es sacar todo lo que pueden y dejar una cantidad de, de pobreza. ¿no? Entonces, un poco de ahí viene ese discurso que era lo que señalaba, lo que señalaba Anto, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, no sé si tienen... no tienen que ser preguntas. Si, no sé hay, Obviamente hay mil cosas que quedan por fuera, este, no solo de lo que hemos mencionado nosotros, de las cosas que están sugeridas también en el, en, en, este, en el banana thesis y en un montón de otras cosas que pueden tener ustedes en la cabeza. Entonces, si quieren participar. Buenos comentarios, sugerencias, invitaciones... <risa> no sé, sí quería preguntar este, que un momento este, usted mencionó algo de que, de que este término, digamos, de, de banana un no sí. es o sea, no es algo como real no es algo que que, que, que en sí, sí existió entonces, no sé, quería más o menos si pudiera referir, ¿por, sí. qué, ¿por qué no? Digamos? bueno, esa era la idea de, de lo que está diciendo, o sea no es que no existió, sino que o sea, más bien que existió como idea, ¿no?, siempre, y que, digamos, de alguna manera lo que estaba tratando de rastrear es que ha habido un montón de, pues, de estudios que tratan de encontrar como la idea clásica de la Banana Republic, es decir, el Estado configurado alrededor de la actividad extractiva agroexportadora, eh, pues, es una visión, pues, que tiene sus límites, es decir, que no explica realmente todo lo que sucedió. Eh, y, sin embargo, que a pesar de eso, yo creo que la idea de la Banana Republic, es algo que Digamos no es que es una, no es una imagen construida eh, posteriormente, sino que de alguna manera es coincidente con todo este proceso va a marcar pues la manera en que se entiende lo que está sucediendo. Es decir, la, la, la gente se puede sentir víctima de una banana republic, o pueden de alguna manera descalificadora hablar de procesos políticos como el efecto de esta, digamos, de esta dinámica de Banana Republic, a pesar de que cuando hacemos el estudio más micro nos damos cuenta pues, que en todos los países pues, había otros espacios de acción política, digamos, la, la hegemonía de las compañías bananeras digamos, no era total, eso no quiere decir que no existiera, ¿verdad? De, por, por ahí va más o menos el, el asunto porque yo siento que, que digamos incluso hoy en día se podría hablar de una de, no, banana republic pero no como un gran área digamos país de eso sino se podría ver como pequeñas bananas pobres, o en diferentes comunidades que, que uh -huh. okay, en el casos que conozco en, de aquí en Costa Rica son de comunidades que su que su vida gira casi que totalmente en torno a, a, a, lo, de, a lo de las bananeras entonces no sé, bajo mi opinión sí, sí se, siento que sí sería importante rescatar eso, que sí existen, es como pequeñas banales, incluso hoy en día. Mm, quizás sería importante tener en cuenta de dónde viene, el, el, la, la arqueología del concepto, por eso decirlo así, y como decía Anto, es literario, porque, o sea, es literario que es un tipo periodista, escritor, ¿no? estos es muy dados a la crónica que. Pues, Tenían bastante éxito en el siglo XX en Estados Unidos, hasta específicamente en Nueva York. Realiza un viaje por, por Centroamérica y él es el que utiliza en un libro eh, este concepto de Banana Él, él las ve así: ¿no? Banana Republic. Y, entonces, eso da pie para decir que yo creo que es una visión desde fuera: ¿verdad? Es decir, así son vistos estos, estos países muchas veces, ¿verdad? como Banana Republic, en el que usted viene y hace lo que, lo que se le ocurra, porque no hay, no hay ley. ¿verdad? Eh, lo cual en parte era cierto. Yo, yo coincido con eso que vos, que vos planteas digamos, y yo sí creo que no solo actualmente, sino en la época, efectivamente, el estereotipo clásico del Banana Republic, que es la compañía que manda completamente, eh, sí se dio ¿verdad? Pero para eso habría que verlo, como bien señalaba, vos a nivel comunal o a nivel, a nivel local. ¿verdad? Que si yo había momentos, por ejemplo, en los que la compañía bananera tenía comprado al jefe político de Limón, a los diputados que había por Limón y les pagaba un sobresueldo a los policías de la región. ¿no? Entonces cuando usted tiene esos tres elementos dice, bueno y esta gente para quién, para quién trabajaba, ¿verdad? y pues evidentemente después y trabajaba para la compañía. Ahí sí podemos ver que hay un poco del tema este de la banana de claro. la banana Republic, ¿no? claro. eh, Hay otros espacios que a mí me parecen muy interesantes y que recién están empezando a, a trabajar, que, era, eh, que son estas, digamos, que, que caro mucho la idea del enclave. Que son estas casas ¿verdad? o estos pueblos eh, de, la, de la compañía que tenían una lógica muy particular. ¿verdad? Era como tratar de reconstruir un paraíso perdido de Estados Unidos en zonas con un clima completamente distinto. ¿verdad? Entonces, hay adecuaciones arquitectónicas interesantes, pero además. Eh, son espacios abiertamente segregados de la, de la comunidad y que tienen otras, otras lógicas, ¿verdad? Son comunidades que viven pendientes del barco, por decirlo así, porque el barco viene la comida, vienen los refrescos, vienen todos los mecanismos para tratar de reproducir esta vida, esta vida eh, gringa, por decirlo así. ¿no? Eh, la otra cosa importante, digamos, de la reproducción de esta vida gringa que trata de hacerse en... Centroamérica es que al igual que en muchas partes de, de Estados Unidos, se contrata mano de obra mano de obra negra también ¿verdad? y no mano de obra local. Entonces la pregunta es ahí, bueno, ¿por qué mano de obra negra y no mano de obra local? Bueno, porque resulta que la mano de obra negra eh, habla inglés ¿verdad? y esa era la, la, la entrada, digamos, para entrar a esta gran casa de la, del dueño de la compañía, ¿verdad? Es interesante porque eran, eran digamos, estos, estos expertos o estos ingenieros de la compañía, por lo general eran profesionales de medio pelo en Estados Unidos, ¿verdad? es decir, era un, un técnico cualquiera que sabía armar cosas ¿verdad? y una vez llegados a los pueblos bananeros se convierten en el, en el gran señor ¿no? y tienen una autoridad y una posición, ¿verdad? y ahí, el es un tema que recientemente se está explorando por ejemplo, respecto de las de las amas, de, de las señoras, de estos de estos señores ¿verdad? que tenían particularmente aires de, de grandeza, verdad de, de gran burguesía cuando en Estados Unidos eran los, los más pobretones del barrio y por eso los mandaron hasta, hasta Centroamérica a vivir ¿verdad? entonces, ese tipo de cosas creo que son las que ayudan a digamos las que han contribuido mucho al imaginario este del, del banano República, donde también hay estos espacios que tienen o sea ahí no entraba la policía la policía local por ejemplo ¿verdad? son espacios que se, que se autorregulan uno no sabe realmente qué pasa ahí digamos las cosas que, que se dan cita ¿no? sí. Sí. Hay, eh, pues una de creo eh, cuando hablamos de banana República, también una figura, como tú mencionabas, en un momento de enclave, un enclave económico. Básicamente, ¿no? sí. Y lo que decía ahora aquí muchas veces, eh, hoy en día, de qué estamos hablando, ¿no? el concepto de banana de pobre, en ese sentido varía totalmente hoy en día, ¿no? ya no sí. podemos hablar de ese enclave económico donde están construcciones físicas, es decir, esa invasión sí. territorial pero sin embargo el concepto de abandonar a los pobres sigue siendo un concepto desactual ¿no? Me gustaría tal vez como profundizar un poquitillo en eso, ¿no? Porque eh, nos sé, siempre, por ejemplo yo me acuerdo cuando un tiempo que yo viví fuera del país, este, en un momento en que el eh, sur estaba bien convolucionado, si sí, había todo, tú decías, ah, es que ustedes vienen de la banana republic, ¿no? ¿qué sí. significaba eso? No había organización, no había autonomía, no había independencia. ¿no? Entonces yo creo que ese concepto lo que se va preguntando es una, un conjunto de ideas, de, de, de, se llega a hacer un, un, un prototipo ¿no? de ideas, independencia, autonomía, capacidad de... de de, digamos, de decidir el propio destino, desarrollar la propia cultura, ¿no? Sí, no, yo, yo, yo, sí yo, yo creo que sí, o sea, efectivamente, yo creo que va más allá, o sea, yo, es incuestionable ¿verdad? El, el, el poder, eh, no solo económico, sino pues, político y social que tenían las compañías a nivel local, en las áreas donde, donde funcionaban, eh, sin embargo, digamos... ¿Qué tanto podemos extrapolar esto a, digamos, interpretar de la misma manera el desarrollo político, las situaciones políticas de los países donde esto sucedió? a Eso es más complicado y, digamos, y más que decir como que es complicado, como que no se puede, significa más bien que hay que complejizarlo ¿no? y entender también los espacios que se dan precisamente para la transformación. Esto que decía antes, ¿no? que la relación entre enclave y Estado es una relación que cambia, que cambia porque no es unidireccional, o sea, es, eh, a pesar de que hay un poder local tremendo y una influencia nacional muy fuerte de las compañías bananeras, o sea, igual hay un proceso de negociación y hay procesos de transformación, ¿no? Y bueno, y por ahí lo que hay sobre todo sería pues la esperanza, ¿no? De que, de que los países no sean eh, completamente rehenes, ¿verdad? De lo que el capital privado decida, ¿no? O sea, hay, hay unos espacios donde se, puede, se, se, pudo, se pudo hacer algunas cosas y obviamente con limitaciones y donde se podría... Ahora, en este nuevo contexto, también hacer cosas. Y yo sí creo que eso, como concepto, como idea, ¿verdad?, de la debilidad o de la complacencia de las instituciones públicas hacia el poder, las decisiones del capital y, sobre todo, el capital extranjero, sí, digamos, como una metáfora de eso, pues sí sigue teniendo validez, ¿no? Hablar de la República Bananera, digamos, aunque no estemos hablando directamente de banana, podríamos estar hablando de piña antes de darte la palabra nomás, nomás para acabar un punto que sí me parece importante digamos, la idea esta de que eh, esta idea de la banana republic es que vienen los gringos con mucho dinero compran todo y hacen lo que les da la gana digamos, uh -huh. eh? que es un poco la, el estereotipo o el, o el arquetipo eh? y ahí faltaría y creo que es una cuestión muy importante de, de incorporar Faltaría señalar que de parte de las burguesías nacionales hay una participación abierta y explícita en esos negocios. ¿no? Entonces como que también la idea de que todo lo malo lo trae la compañía, pues no, porque también hay una, una connivencia de parte de las, la, insisto, de, la, de las oligarquías locales en llevarse una buena tajada del, del pastel, ¿verdad? y si uno ya va viendo datos más específicos, sobre todo después de la, de la, de la, de la, de la crisis del 29, cómo se reparte digamos, la, la exportación bananera, nos damos cuenta de que la compañía se encarga casi que solo de la comercialización y la exportación, y los productores que le venden a la compañía, los grandes productores, son locales y también se están enriqueciendo bastante de ese proceso con lo cual digamos, creo que le, le, le entiendo bien Antonio, la idea es ver que esa, esa banana pública no fue absoluta, sino que uh -huh. se le pellizcaron cosas para bien o para mal. no uh -huh. pues nada más un comentario sobre, ahora que están diciendo sobre el esto oficial, digamos que en, en épocas liberales comenzó a haber en Costa Rica, donde se decía que los afrodescendientes llegaron en el siglo XIX para la construcción de Turrocarril y todo cuando es completamente falso ¿verdad? o sea, si se buscan los testamentos coloniales aquí habían esclavos negros eh, comprados en Portobelo, en las familias principales de Cartago desde el principio de la Colonia y eso está completamente uh -huh. anulado de la historia y ahí ya pues, hay investigaciones de doña Marina Bolio, de Satiana Lodo, y de otros ¿verdad? que han investigado pues el aporte de la cultura afrodescendiente hasta la misma Cartago, donde la Puebla de los Pardos existía, uh -huh. donde vivían indios y negros segregados, digamos, de, de la población española de Cartago por la Cruz de Caravaca y ahí es donde aparece la Virgen de los Ángeles sí, claro. Precisamente una Virgen Negra. Uh -huh. Entonces esa parte de la historia se ha completamente cortado, ¿verdad? Y decir que la población negra de Costa Rica solo es la afrodescendiente, digamos, afrocaucásica. Es sí. falso? No, yo creo que ahí tienes toda la razón. Yo creo que estamos hablando también de, de, de, de oleadas migratorias con diferentes condiciones, y yo creo que si hablamos de la población afrodescendiente de Costa Rica, de alguna manera tendríamos que hablar de toda la población. ¿no? O sea, digamos. Eh, tomando en consideración pues, la gene, el, el, bueno, toda la genealogía ¿no? de, de, de lo que ha sido la mezcla ¿verdad? de la población acá y bueno, los procesos políticos, bueno, tal vez Carlos pueda hablar con mayor propiedad de todo eso de, de la colonia pero digamos de los procesos políticos que hicieron que acá, este, pues, por decirlo de manera bonita se integrara de manera fea, sería se invisibilizara el aporte de esa población al resto del país es decir, la gente afrodescendiente de, de la población de los migrantes forzados en condición de esclavitud durante la colonia hacia Costa Rica este, pues pasar, pasar la integral parte de la población de la población sin, sin, sin apellido, es decir de, de los costarricenses en general ¿no? Sí, bueno, justo, justamente ese, ese, ese proceso y bueno, aquí podría ya darnos mañana porque sí. yo, yo trabajo eso de población sí. afro durante la época colonial y sí, digamos, uno ve cosas eh, pues, pues que no se dice, ¿verdad? Justo, eh, para, para hacer mi anuncio, además en la época que viene, ¿verdad? El último, el, el último, el último trabajo que presenté era sobre Guanacaste específicamente, ¿verdad? la conclusión es que para finales del siglo XVIII, 80% de la población de Guanacaste está clasificada como población mulata, pues bien, y el otro, 27, sí. digo, 17% era población indígena o mestiza. Y Fred, pues, si acaso, es gente que se seguían diciendo españoles a duras, a duras penas. ¿verdad? Cuando vemos todo el proceso después que de folclorización que tiene Guanacaste, y cómo de ahí viene la marimba y el tibón, el, el punto guanacasteco, y, eh, esos, esos aportes culturales se atañen a la población chorotega, que la población chorotega ya del siglo XVII sencillamente no, no existía. ¿verdad? Hay gente que llegaba a decir que el Quijugo es de los, de los chorotegas, cosas de ese tipo que van justo en el sentido de la, de la negación. Ahora, un dato interesante con eso, de las memorias y cómo se construyen, es que las reivindicaciones de la población afro-costa rica hasta muy recientemente también están conectando con esos, con esos afros históricos. Por decirlo, por decirlo así en otros países que han tenido procesos reivindicativos mucho más fuertes, comunidades más organizadas como en el caso de Colombia por ejemplo desde siempre fue una bandera ¿verdad? Eh, que o sea, un poco decir siempre hemos estado siempre hemos estado aquí no nos trajo la, la bananera no nos trajo a nadie un poco para conectar con ese, con ese pasado en el caso de Centroamérica recién está iniciando porque sí hay como esos dos esas dos oleadas que son muy, muy, muy distantes, además, ¿verdad? hay lugares en específico en Centroamérica en que conviven, y es muy interesante, ¿verdad? específicamente por ejemplo en Roatán, uh -huh. sigue habiendo población garífuna en Punta Gorda que argumentan estar ahí en el siglo XVII, digamos, y hay poblaciones eh, afro-antillanas, parlantes, que llegaron en el siglo XIX y entre ambas poblaciones no hay eh, no hay vínculos, digamos, no hay puentes de comunicación, ¿verdad? Porque digamos los estos afrantillanos que además hablan inglés, ¿verdad? y que les va muy bien, por ejemplo, con el tema de la del turismo, que no bueno, pertenece eso básicamente. ¿verdad? Estos garífunas son, son indios, ¿verdad? Entonces es como una resignificación también de eso de las de las diferencias. El aporte está precisamente en que creo que son cosas que habría que o sea, difícilmente, bueno yo estaba en varios foros y uno no llega siempre a acuerdos no pero la idea es precisamente que se, que se visibilice, visibilice eso y la, la con otra, con otra anécdota, que nos ha pasado mucho a los que trabajamos este tipo de, de temas, la contaba mucho mejor este, Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, que a él le pasó, ¿verdad? él hace como unos, o Será dos o tres años, saca un libro que se llama El Tambor Olvidado, ¿no? Entonces se entera un poco de este rollo, ¿verdad? Las poblaciones afrocoloniales, empiezan a investigar, ¿verdad? Y sacan texto, ¿no? Entonces su texto, parte de las cosas interesantes que tiene, ¿verdad? Lo presenta, pues, un gran escritor nicaragüense, ¿verdad? Que eh, en realidad en toda Centroamérica es una buena representación, ¿verdad? Un teatro muy fino, digamos, con gente muy de la alta cultura y qué sé yo, ¿verdad? Y empieza, a, a, pues, un poco, un poco como Aportes del trabajo de genealogía, ¿no? que es buscar los, los ascendentes que uno ha tenido, ¿verdad? y empieza a decir nombres relevantes de la política nacional, ¿verdad? es decir, bueno, este es descendiente de esclavo y no sé qué somos descendientes descendiente de esclavos, ¿verdad? y los de baile por aquí tienen una de esclavos, ¿verdad? y los Sandino por acá de esclavos también. Entonces empiezas a decir ya a una serie de gente, ¿verdad? Y, y pues hasta que alguien se levanta y dice no, yo creo que ustedes me caen muy bien, estoy muy bonito verdad pero eso es como sus otros libros es un cuento no una, una ficción, porque si sí hay mucha resistencia a, a aceptar digamos esa, esa herencia precisamente por lo que contamos ahora con las identidades se forjan creyendo que somos casi casi europeos, ¿no? pero un pelito no fuimos, no, no, no, ¿no? O una idea de mestizos que, que de alguna manera igual borra, o sea, deja por debajo en esa mezcla que son los mestizos, o sea, el aporte del uno europeo es como secundario, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de ser mestizo de alguna manera terminó siendo más importante por no ser indígena que por precisamente incorporar el elemento indígena, ¿no? Entonces son cosas que son complicadas por ese lado. Perdón por interrumpirte. No, no, no, todo bien. ¿no? Eh, bueno, era un poco a lo que yo me refería con, el, con lo del indigenismo este de, de Miguel Ángel Asturias y tantos otros intelectuales muy destacados de la primera mitad del siglo XX, que la idea es precisamente eh, ver cómo se, me, o sea, cómo se saca a esa población y cómo nos la sacamos del, del país. ¿verdad? Había una creencia, por ejemplo, que la mezcla racial eh, lo que hacía era degradar la, la, la... no degradar la raza, sino... El, decir, el de seguir teniendo ese, ese componente indígena es el que nos tiraba menos, ¿verdad? Entonces, habían ideas que se pusieron en práctica que la idea es, no, estos indígenas, ¿verdad? Los mezclamos con población del centro, que es más blanca, ¿verdad? O en algunos casos, que también se dio en Centroamérica, de, pues nos traemos sangre de la, de la buena, ¿verdad? Uh -huh. Importemos europeos. ¿verdad? Y hubo toda una locura en el del siglo XX de él, colonias agrícolas de, de europeos que fracasaron casi todas ¿verdad? algunas exitosas bueno, Costa Rica tiene una historia de una exitosa que fue la de italianos en Zambito de Cotogruz, la idea era estos europeos venían, el Estado les ponía de todo, ¿verdad? les ponía eh, las casas, les ponía maquinaria, les daba herramientas, la idea es que se metieran en la zona rural de los diferentes países, ¿verdad? en este caso de Costa Rica, ¿verdad? y que se pues, empezaran a construir y luego empezaran a... A mezclarse con la población local para, como a claro. me huele, ir mejorando la raza. Ya de aquí a, a tres o cuatro generaciones, todos salen con ojos verdes, entonces ya sí. Sí, porque... un progreso. ¿verdad? También hay una idea de dominio, ¿no? Pues esta gente viene, obviamente los, de, lo, las otras poblaciones locales se van a contagiar, ¿no? De ese progreso se, se asocia mucho pues, la pertenencia racia raza con la capacidad de progreso, pero también se asume que la mezcla va a dar como resultado pues, el predominio de la más sí, poderosa, ¿no? Sí. La mezcla va a ser hacia arriba, ¿no? Sí. Sin como... embargo, sí hay, hay casos también bien patéticos, o sea, hay aquí. Aquí hubo un intento de crear una colonia agrícola alemana en, en la isla del coco, por ejemplo. Este, y, y sí, y Arthur Gisler, que era pues, un alemán como de dos metros ahí, medio un poco chiflado, que estaba obsesionado con encontrar el tesoro de la isla, se llevó a diez familias de alemanes ahí, bueno, a, a los tres años lo querían matar al tipo, creo que al final lo dejaron solo. Terminó viviendo dos años más él solo con su esposa, que de fijo también lo quería matar. Este, y hasta que pues, deja todo tirado y se devuelve a Nueva York y trata de venderle la isla a los Estados Unidos, ¿verdad? Después de que Costa Rica lo había nombrado gobernador de la misma, ¿no? Entonces ahí, digamos... Estos eh, aires de, de, de cómo vamos a lograr el progreso a través de la migración de europeos a veces o sea, terminaron. Y, y es muy fuerte, o sea, puede sonar visible, pero como les decíamos antes, tenía efectos, por ejemplo, en la legislación, quién podía entrar y quién no podía entrar en el, al país y, y en otro montón de situaciones. La idea está de que los europeos nos traían realmente el, el desarrollo, no, no, no que trajeran plata, ni que, o sea, con, con que se trajeran ellos mismos, ¿verdad?, y entonces tenemos, para, para toda América Latina, estamos hablando de Centroamérica, eh, bueno, eh, famosas excursiones de, de europeos, ¿verdad? Que venían a ver cómo era el, el país, pues yo, el, se, me, se me olvidaste, que, que dijo, bueno, se me fue a Japón, eh, que le decían, digamos, iban el, el, los recibía el presidente, ¿verdad? Y con el presidente es que iban de, de excursión, ¿verdad? Entonces era un tipo que les decía, bueno, mira, yo ahí creo que pueden sembrar. Tal cosa, aquí pueden hacer esto, esto está bueno para hacer. Hay mucho verde aquí, ¿verdad? O sea, no sé, eso quiere decir mucho subdesarrollo, ¿verdad? La vaina es que sea verde, pero agrícola, ¿no? piedra, así que se yo. Y el presidente le, o sea, prácticamente tomaba nota, ¿verdad? Y se hacían esas cosas, algunas para bien, otras otras para mal, ¿no? Algunas de las, de las para bien fue alguno que sugirió que qué sé yo, que los codos volcánicos no, no, no, se, no se explotaran, ¿no? que se declararan, no me acuerdo si era Parque Nacional la figura que se utilizó desde un inicio, pero que se declararan como una zona reservada para la naturaleza, pues, pues ahí quién, quién se va a ir a, a sembrar, pero el resto, digamos, y era como la idea esta de ver qué se produce, ver qué se puede hacer con la gente, ¿verdad? Y eso eran europeos que, insisto, venían de la mano con el, con el presidente, ¿verdad? Y, lo que les decían leer, lo, lo hacían, llegaban a convertirse en lo que llamaremos hoy políticas públicas, un poco herederos de esa de esa devoción frente a lo, a lo europeo, ¿no? que los sea, a veces lo, lo ridículo, como la anécdota hasta de, de la isla del Coco, ¿verdad? que ya se el colmo. ¿verdad? No sé si hay alguna otra cosa, duda, comentario, yo les lo que sea. ¿Cuál es la pregunta para Victoria? Sí. Bueno. Mi respuesta sería para... Está bien eso Yo llegué un poco tarde <coughs> pero eh, la primera vez a los cinco años que comenzamos a ir a empezar, ya semana santa, se que estuve 21 todas las semanas santas y eh, la compañía eh, lo que se llamaba la zona, que es lo que daba a la vuelta de la zona, era lo que llamaba la zona americana. Y la zona americana, cuando ya yo comencé a ir ahí, ya no había zona, ya no había paralelas, sino que la había, la había tomado la gente del ferrocarril y todavía ahí no entraba gente en el, nada más, ni al club mar tampoco, era gente de la receta central. Que podía entrar, nosotros podíamos entrar porque ahora se van a central, y nosotros. Eran blancos. Tengo un hermano. Sí, claro. claro. Y, eh, pero lo de la, el cambio de ser de la zona bananera, la zona, se llamaba la zona y era la zona bananera. De sí. sí. los que vivían en el territorio de la Norte. De la Norte, sí. Y los que trabajaban con ellos. Hasta que, ya siendo yo muchísimo más grande, ya entró en el hospital de la caja, pues era el centro social y se comenzó a meterla y la zona era exactamente igual a la de, a la de Golfito y a las zonas sí. que viven en las películas sí. en otros países donde habían eh, comunidades de estas pero de hecho nunca saltó de ahí a gente a gente local sino siempre fue para europeos sí. los que vivían ahí los, los de las dos funcionarios sí. la, sí. eran casitas todas de madera con, con sedazos en las ventanas levantadas un poco que ahí iba a haber una inundación y luego eh, los jardines perfectos con crotos, con sacate perfectamente cortado uh -huh. a diferencia que usted salía de ahí a la calle no importó y creo que si sí, había una persona negra en la puerta cuidando, pero uh -huh. esa, nadie entraba ya sí. las uh -huh. en eso me acuerdo no conseguíamos un hotel pero ahora que estábamos hablando de eso me acordé que sí que la zona bananera sí. siguió funcionando pero con gente claro. del ferrocarril sí. nunca pasó a manos de ni siquiera de los sí. bueno eso también eso es totalmente cierto bueno, eso tiene que ver con el cambio que decía Carlos ahora o sea que la, la Northern era pues surge como una subsidiaria de la de la compañía bananera y en el momento en que pues la bananera de alguna manera abandona la actividad de producción o, o disminuye en gran medida la actividad de producción y se centra en comprarle a productores locales, pues el grueso de, de su actividad en realidad estaba en la compra, el transporte y el embarque de, del, del banano, ¿no? entonces claramente los ferrocarriles terminaron siendo pues, el, el centro ¿no? de, la, de la acción del, de, de, de, de, de, de esa compañía, pero sí era, digamos, era parte del mismo porque el imperio comercial nunca supe, la mamá, ¿no? Ah, no, supe exactamente la, las oficinas bueno ahí frente en el pisarillo de la que ahí la el edificio, el ciudad de la y de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la de la que ahora tienen varios oficinas de, de comercio, y un par de la de de está el, lo que se llamaba la proveedora que era donde, digamos, la, la mayoría de los bienes importados pues se, se ponían, digamos, al, al, al, para la venta al menudo. Y las, la, los, los talleres de la Northern si, si, siguen existiendo y, si, y se siguen llamando los talleres de la Northern y están, digamos, de la playa a los baños un poco hacia, hacia arriba. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, lo interesante es eso ver los procesos de, de exclusión, digamos, como hay una zona que era exclusiva para blancos y efectivamente se institucionaliza como, como eso. ¿verdad? y dentro de la conciencia local está esa zona que con bueno, la, la, la zona americana y mucha gente tiene esa esa noción lo mismo de haber ido a Limón cuando eran niños y saber que es en un espacio vedado eh, o de repente no pero que no se podía o sea, que, que como que no era parte de, o algo raro pasaba ahí, o qué sé yo, ¿no? Y es interesante ver cómo finalmente, eh, digo, casi que todo eso, ¿verdad?, quedó en manos estatales algunas cosas, ¿verdad?, para bien. Y una cosa que, que pasó específicamente en el caso de Limón, es cuando la compañía se traslada a, a, al Pacífico, ¿verdad? en los 30, se llevaron, se llevaron buena parte de las, de las cosas, ¿verdad?, hasta el punto de arrancar vieles, ¿verdad?, y llevarse parte del telégrafo cosas de eso. ¿no? Lee también bastante tarde avanzada la Yo les idea, pero, más que preguntas bueno haciendo más bien como un agradecimiento de la de despertar de la conciencia que están haciendo con este tipo de, de actividades pero también como cómo la historia la vemos y no aprendemos o sea seguimos sin aprender los errores van se analizan se identifican vemos acá ahí, cambiamos el, el ideal, por ejemplo. Me refiero a cosas de, de que pico en general, nuestra idiosincrasia es amante de idealizar al extranjero por, por simplemente ser extranjero, no por saberlo, y sigue su cultura, pero no por, no por saberlo culto, sino por simplemente es extranjero. Y adoptamos cosas que a veces se han repetido anteriormente. Y seguimos haciendo. Entonces, muchas veces decimos, bueno, ok, cuando se ha hablado tanto, ¿cuál es nuestra identidad? Y ¿Cuál es? Ya nuestra no identidad es más bien muy global. No tenemos identidad, tenemos una identidad global o sí tenemos identidad, entonces sí la es muy delgado. Y más bien, gracias por eso, por espacios como este que realmente nos hace reflexionar y que debemos sí aprender. Si vemos eh, a la trayectoria en manos de quien ha estado nuestra cultura, en términos de los medios de comunicación, los teatros, el, el cine, mm. todo en, en términos de producción nacional, mm. ¿quién nos dice mm. <risa> Seguimos haciendo lo mismo. De una u otra forma, el que cambió fue, no creemos, la, la esencia es que no creemos y permitimos el espacio a otros, como decías vos, de algunas eh, de algunos que reciben sí esa tajada, que aceptan direcciones, y eso es lo que hay que hacer porque es el gurú que sabe, <ríe> y, y los demás aceptamos. Sí, claro, lo que pasa es que esto dependiendo del momento histórico trae resultados muy distintos, ¿verdad? entonces te puede decir que es yo-yo. Seguir hablando mal de los oligarcas del siglo XIX Quedan todos los pisados solo un montón de ideas Y bueno finalmente hicieron el Teatro Nacional Y uno pasa con el Teatro Nacional Y dice, está bonito Hay que ver que, Hay que ver que El resultado, ¿no? es decir pues, ustedes dicen, bueno van a crear el patrimonio Arquitectónico nacional, el Mons San Pedro Y pues ahí pueden puede pegar un grito ¿no? Pero hay que ver Digamos que digamos, la idea no es Precisamente, digamos, esencializar ¿verdad? Yo no soy mucho de decir Bueno, lo, lo nacional nacionales, es bueno porque, porque es nacional No, primero tiene que ser bueno Y luego, y luego digamos, no, no, no, no le voy a dar digamos, Conceder eso por ser nacional verdad Más bien la idea es precisamente ver que Siempre hemos sido una diversidad Por decirlo así, ¿verdad? con resultados claro, distintos. Igual a lo internacional No es bueno solo por ser internacional Exacto. Exactamente es... ¿no? Es porque si sí es ser mira porque es realmente un aporte cultural, industrial o lo que sea, o, o simplemente porque es extranjero y hay que hacerle caso. Uh -huh. Y muchas gracias. <ríe> ok, eso es. Ya está. Ya está ahí. ¿Ya está ahí? ¿Ya está? <ríe> claro, okay. sí. ¿Cómo fue la, la concepción de conversa de la cree? Logré mantenerlo como una sorpresa. Um, yo me negué a ir a las revisiones de, de tesis. Fue un riesgo que tomé. Sabía que a lo mejor tendría que pasar otro semestre ahí. Pero la recepción fue que los profesores rodaban por el piso. Y me felicitaron y me dijeron que la verdad es que así en una escuela de arte así debía ser un trabajo final de graduación no, no, no me atreví a mostrarlo hasta este año se conoce por primera vez si la universidad de Costa Rica cuando me reconoció mi maestría la hubiera conocido pienso yo que a lo mejor no me reconoce la maestría. Si quiero que no a pasara hoy eso, hoy eh? pasar... Yo quiero preguntarles también, ¿cómo fue el proceso de construcción de la, de, de la tesis? ¿no? O sea, hubo un proceso de revisión bibliográfica y después... ¿sabe? Le cuento que primero empecé a escribir lo que pensaba sobre el tema. El, el documento debía acompañar mi exposición final de graduación. Muchas de esas obras también estuvieron expuestas en el museo y tenían todos que ver con bananos. Entonces, primero, primero empecé a hacer algo muy serio y a medida que avanzaba me fui aburriendo y entonces se me ocurrió traducirlo todo a banana. Y luego, ya cuando iba avanzado, ni siquiera pensé que estaba construyendo frases. Sencillamente empecé a escribir cosas que podrían ser como frases. Las, las citas sí son auténticas. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Y en este próximo momento, ya estamos en el ex Mañana es feliz. Ah, mañana hay ferias, sí. Mañana hay una película que se llama Tropical Malady, que es el último evento del Museo de Tropical, a, a las 7.